Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. Hoy vuelvo con un nuevo tutorial, en este caso de Tumblr. Es una herramienta perfecta para crear blogs de manera muy sencilla, eh, muy parecidos a una herramienta de microblogging como podría ser Twitter. Mezcla una filosofía de red social, pero podemos crear un blog completo además con diferentes... Eh, páginas estáticas. Es una herramienta que utilizo para varias cosas, por ejemplo en la universidad para que mis alumnas hagan sus diarios de campo o también lo he utilizado mucho para hacer pequeños blogs temáticos eh, localizando enlaces de mi interés y publicándolos en diferentes eh, pequeños blogs de contenidos específicos que yo bueno digamos haciendo curación de contenidos eh, pero en definitiva cada cual verá para qué quiere utilizarla pero es una herramienta muy potente y que hoy os enseño cómo crearla desde cero si os gustan estos vídeos pincharle al like suscribiros al canal y pinchar en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que cree nuevos eh, tutoriales y los suba al canal estoy muy contento con la cantidad de preguntas que estáis volcando en el canal de youtube que me están dando ideas para hacer nuevos vídeos que traten de ser útiles para la gente que estáis siguiendo el canal así que nada muchas gracias por estar ahí y seguimos vamos a aprender a utilizar tumblr como dicen sus propios creadores es eh, la forma más insultantemente sencilla de crear un blog y llenarlo de contenido con tumblr vamos a poder tener nuestro blog en un formato, eh, además, red social, y vamos a poder subir contenidos del tipo texto, de fotos, en formato cita, como un enlace, como un chat, como un audio, podemos crear podcast, o como un vídeo. Es tan sencillo como esto. Así que lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestra cuenta, en la opción de registrarse nos va a pedir un correo electrónico, Nos va a pedir una contraseña y nos va a pedir que identifiquemos un nombre de usuario. Por seguridad nos va a pedir una edad, aceptamos las condiciones y pinchamos en siguiente. Confirmamos que no somos un robot y listo, tenemos nuestra cuenta de Tumblr creada. Ahora nos va a sugerir una serie de, de calificaciones de nuestro blog. Podemos poner, por ejemplo, que somos estudiantes. Podemos mmm, identificar, es, eh, que etiquetemos nuestro contenido de tecnología. Podemos decir que también hay temas de diseño, bueno. Vamos al siguiente paso. Bien, este es nuestro feed de contenidos. Este es como el típico muro en cualquier red social. Tumblr es una red de usuarios y con cada uno de estos usuarios podemos crear diferentes blogs. Podemos seguir unos y otros y podemos comentar los contenidos de, de terceras personas o estas terceras personas pueden comentar y compartir nuestro contenido. En este caso nos vamos a centrar en crear nuestra bitácora de una forma sencilla. Si pinchamos aquí en la sombra de la cuenta, veremos eh, todas nuestras eh, opciones. Ahora mismo solo hay un blog, pero aquí simplemente clicando podríamos añadir un nuevo blog. Vale, como veis, nos pide que confirmemos en el correo electrónico eh, la, la cuenta. Entonces Deberéis de abrir vuestro correo electrónico, comprobaréis que ha llegado una verificación de dirección a vuestro correo y eh, pincháis en es mía, yo en este caso lo voy a hacer con el móvil, aceptar las eh, condiciones y enhorabuena. Además si lo estáis haciendo con el móvil os sugerirá que podéis descargar la aplicación, la app móvil, que funciona bastante bien y es muy útil para utilizar también. Eh, muy ágil. Ahora ya tenemos nuestra cuenta verificada y podríamos añadir un nuevo blog. Eh, voy a crear uno de cero. Entonces voy a poner de título las TIC en la orientación laboral. Y la URL, esto es bastante importante porque es... Eh, la URL que va a generar nuestro blog con el que podréis compartirlo que siempre va a llevar el dominio de Tumblr pero podemos especificar la URL siempre que esté disponible entonces vamos a poner eh, vamos a hacer pruebas a ver cuál nos valdría eh, tic y empleabilidad por ejemplo y vamos a ver si está disponible Parece que sí. Proteger este blog mediante contraseña. No, no soy un robot. Lo marcamos y le damos a crear blog. Vale, como veréis ya tenemos aquí nuestro blog creado. En los widgets de la derecha podemos ver cómo tenemos aquí TIC empleabilidad, las TIC y la orientación laboral, que es el título de, de nuestro blog. Y podemos darle... Al pasar el cursor por encima, eh, bueno, vemos que tenemos cero publicaciones, no hay miembros que sigan el, el contenido, pero podemos modificar la apariencia. Clicamos en modificar la apariencia y, bueno, vemos que aquí mmm, pinchando encima eh, podríamos mmm, ver cómo se visualizaría como blog definitivo. Pinchando encima de la imagen siempre se vuelve al botón, a la zona de inicio vale Y ahora aquí en ajustes, tenemos la configuración. En la configuración tenemos modificar la apariencia, la apariencia podemos cambiar la imagen de fondo, o podemos cambiar la imagen de cabecera, como sería digamos, lo más similar en una red social, la foto de perfil. Podríamos cambiar aquí la descripción elementos de contraste, cambiar el fondo, tenemos bastantes opciones. Bien, una vez que lo teng tengamos a nuestro gusto, nosotros no vamos a modificar nada, podemos seguir. Eh, podemos mostrar o no la foto de perfil de los autores del blog. Lo bueno de Tumblr es que podemos crear un blog que tenga diferentes autores de una forma muy sencilla. Eh, hay diferentes temas, nuestros blogs pueden tener diferentes temas, pinchamos en editar tema, Y veis cómo este es el aspecto final, pero aquí podríamos, eh, tenemos un buscador de temas, hay temas gratuitos o de pago. Nosotros aquí podemos seleccionar que sean solo los temas gratuitos y de, lo, de las diferentes opciones que nos van a aparecer, que pueden tardar un poquito en cargar, pero bueno, podemos ir seleccionando una u otra, nos irán apareciendo en la pantalla de previsualización. Y la que más nos guste estéticamente y en cuanto a la organización de la información será aquella que, que utilicemos. Esto ya es que le deis varias vueltas hasta elegir el formato que más ajuste a vuestras necesidades. Yo voy a avanzar, aquí puedo añadir una descripción larga, interesante para el posicionamiento en buscadores, una imagen de cabecera, la puedo cambiar aquí, el avatar la forma del avatar, esta imagen puede ser cuadrada o redonda, la fuente la puedo cambiar, puedo cambiar el color del fondo, del título... Aquí puedo hacer muchas personalizaciones de mi bitácora. Eh, aquí podéis ir eh, cacharreando incluso podéis añadir vuestro blog a Google Analytics para hacer un seguimiento de, de cómo va funcionando. En esta opción simplemente podríamos añadir una página para meter dentro de nuestra bitácora Páginas estáticas, por ejemplo, el quiénes somos o sobre mí, una página de contacto o cosas similares. Bien, le hemos dado a guardar los cambios, ya está todo modificado. Puedo tener aquí, eh, tengo aquí los, los dos blogs que he creado, voy a este. Voy a la página de inicio de Tumblr, ¿vale? Y veis que eh, siempre tengo un menú superior. Este es mi avatar, que no lo he cambiado, pero siempre tengo un menú superior con las opciones de publicación, con los siete formatos de publicación que hay, ¿vale? Entonces, en la aplicación móvil nos saldrán también estas opciones. Entonces, puedo darle, por ejemplo, a texto, eh, con la opción de texto es la más parecida a un blog tradicional o a un editor de texto, que le puedo poner un título... Puedo escribir lo que quiera. Y luego hay otro aspecto importante y es que podéis aquí añadir etiquetas, que es la forma de identificar vuestro contenido por temáticas. ¿Vale? Y esto es interesante que rellenéis una etiqueta, recordad con la almohadilla, o podéis no usarla, no hay problema, y clicáis al enter. ¿Vale? Y luego podéis uh, bien publicarlo, añadirlo a una cola de, de, de publicación guardarlo como borrador, publicarlo como privada o programarlo. La programación es muy interesante porque, bueno, siempre es interesante publicar en las horas en las que la gente suele estar, vuestro público suele estar eh, consumiendo, digamos, contenidos de, de Tumblr. Y según estáis editando en el formato texto, también podréis... Bueno, como nos ha saltado la notificación, veis que... Según estoy en un, eh, escribiendo, me sale aquí un más, un plus, que si pincho me permite añadir una foto, añadir un vídeo, añadir un GIF, añadir una línea horizontal para separar contenidos o añadir el, el, el enlace de leer más para que la publicación se previsualice solo parcialmente y para leer todo el contenido haya que clicar. Esto es interesante para que no se alargue vuestro muro eternamente. Y se puedan ver con poco scroll muchas muchas participaciones. Es así de sencillo. Vamos a insertar una imagen, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos una. De una de las pioneras del trabajo social. Y bueno, veis que es muy sencillo ir creando las cosas. Podemos añadir un GIF, que lo que tiene es un buscador, ¿vale? Y luego seguir leyendo o podéis añadir... Cualquier argumento y luego simplemente lo tendréis que publicar, pinchamos encima del icono y sale nuestro blog, la previsualización. ¿Veis? Y aquí veis cómo ha quedado. Si lo que quiero es visitarlo de manera completa, vuelvo a clicar encima y ya me lo carga como una web, de forma específica. Y esto es lo básico de Tumblr, lo que hay que saber para poder utilizarlo de una forma básica y crear nuestros primeros posts en nuestro primer blog bien si te ha gustado este vídeo acuérdate de suscribirte y darle a la campanita porque enseguida voy a publicar nuevos contenidos porque venimos con bastantes tutoriales para este 2019 así que espero que os gusten y acordaros que estoy deseando que hagáis preguntas y poder intentar resolver todas las dudas en la medida de lo posible hasta luego